¡Wow! Iluminatus pues, sacó esto rapidísimo. A ver. You're not a ver... ¡No, idiota! Soy el ejército de Bolivia. ¡Llevas 40 minutos muerto! ¡Estás peleando contra tu Man ¡La alcaldesa que ha sido devastada! ¡Y te están disparando ¿Tubache? rayos láser! ¡Por supuesto que no soy estúpido, ¡Bruto, idiota, estúpido, <risa> retardado, mucórico, animal! ¡Ah, muy bueno! No, no, no idiota, soy el Ejército de Bolivia. Llevas 40 <risa> minutos muertos, estás peleando con un. <risa> Pe Human. La escalera ha sido devastada y te están disparando rayos láser. Por supuesto que no, estúpido, bruto, idiota, estúpido, retardado, monstruo, animal. Es de los rayos por supuesto malo, ¿vale? que por. la escalera ha sido devastada y te están disparando rayos láser. Por supuesto que no, soy <risa> Bruto, idiota, estúpido, retardado, pompónico, animal. ah <risa> oh, genial! Si le he que es rapidísimo, dice el es un poca... en una hora, al menos que salió el tren. <risa>